Jesús está hablando de su sufrimiento, de su sacrificio, de lo que conlleva su misión. Y sin embargo, sus apóstoles están buscando otra cosa. Y la madre de los evedeos viene y le pide, por favor que mis hijos se sienten una a tu derecha y otra a tu izquierda. Es decir, que sean los hombres más importantes de tu reino. No, no los juzguemos fácilmente. Todos deseamos que se nos dé esa importancia, pero tenemos que trabajarla a través de la humildad, a través de reconocer quiénes somos. Y entonces... ¿Podrá Dios darnos aquello que de verdad necesitamos? Porque Él nos conoce desde el fondo. De él? Pídeselo en esta cuaresma. Ayúdame a ocupar mi lugar, no el lugar que yo quisiera tener. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.